No me sé tu nombre pero quiero saberlo No tengo tu insta nena quiero tenerlo No por molestarte solo pa' conocernos Arreglar para vernos De entre todos los rostros solo el tuyo vi Iba bailando con tu amiga y un vaso de jean. Un trago te pedí, con vos me divertí Solo dura una canción pero ahora me la paso buscándote Saliendo toda la noche pa' poder Buscándote Saliendo todas las noches pa' poderte ver Esperando a cruzarte y hablarte otra vez Escucho esa canción recordándote eh, eh, Entre toda la gente estoy buscándola Voy de fiesta en fiesta pero no la puedo encontrar Ya tuve por centenar y también por diagonal Si la ciudad hace un pañuelo decime dónde estás Si la plata es y no conocemos todos Caras conocidas, apellidos, todos como puede ser que yo ande preguntando por vos Pero pa' encontrarte, nena, no hay modo Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Quiero saber cómo te llamas, Que lo que estudiás, aunque la verdad Solamente estoy buscando una excusa para hablarte Le pone la cumbia y la baila No hay nada que la distraiga Fue por su forma de bailar que la reconocí Después de casi un año no Me sé tu nombre pero quiero saberlo No tengo tu Insta nena quiero tenerlo No puedo molestarte solo pa' conocernos Arreglar para vernos De entre todos los rostros solo el tuyo vi Iba bailando con tu amiga y un vaso de gin. Un trago te pedí, con vos me divertí Solo duró una canción Pero ahora me la paso buscándote Saliendo toda la noche para poderte ver Esperando cruzarte y hablarte otra vez Escucho esa canción recordando